Si tiene ya el tiempo, entonces no tenemos que volvernos a tiempo a limpiar, sino que podemos ir directamente al último portal que queda más cerca que ir allá y luego volver a donde ya estamos cerquita, Solo se puede hacer porque tenemos la llave. Entonces, tuvimos las suficientes llaves. Entonces, para uno poder hacer esos multiples, uno tiene que planear cuántas llaves necesita cada portal antes de todo. Entonces, tenemos ya de, a tiempo. Y vamos a ir hasta... Ya casi llegamos, pues ya llegamos. A Confucio. Y de Confucio vamos, vamos a... Ah, más atrás. Listo. generamos este otro campo. Ya dentro. Lugar en la universidad y de aquí limpiamos acá. Sacan de la Crazy Graffiti y generamos otro campus, dos más, y eso nos da exactamente bueno, 2.800 sí. es algo de de ape esta es una forma de limpiar que es la más para generar multi capas como podemos ver que se pudieron usar no los quise usar ah, también aquí tenemos otro porque es que explico un poco el entender cómo se hacen estos tratos más bien preferiblemente hacer uno así en línea recta para poder explicar de manera más sencilla cómo se hace tú tienes una llave más de tiempo Sí. Aquí tiene llave de.. ¿Cuáles voy a La otra base. ¿Ahí está? Uh -huh. no. no. Pues, si quieres hacer otro, pues tendría que. Si quieres ver el desde Torres Torres. Hacia ti y me esperas un momento y yo voy por una llave del otro. Ya vuelvo. Desde la Biblioteca Camilo Torres adiós. hacia Tempo. Hacia Que sé que tengo ahí. Bueno, aquí voy para el otro lado. A coger una llave del otro portal. Creo que yo voy a botar una por acá, no me acuerdo dónde. Ya o sea, aquí está. Voy of, the... of Entonces no tengo que ir directamente al portal, sino solo regreso ya hay. No parece que aquí habilitado, significa que ya estoy en rango, no sé cuánto tengo que andar. XM,充電, 90% Ahí me quedo habilitado. Vamos a ver. Portal Kiss. tengo Voice of the Pass. Listo. Si no, se me para.